Daniel. Danny. Dario. Darius. Dionisio. Dennis. Ricardo. Dick. Domingo. Dominic. Dorotea. Dorothy. Edmundo. Edmund. Eduardo. Edward. Leonor. Eleanor. Eliseo. Eliza. Isabel Elizabeth Elena Ellen Manuel Emmanuel, Emmanuel. Emilio Emil Emilia Emily Emma. Emma. Ernesto. Ernest. Esther. Esther. Eugenia. Eugenie. Eusebio. Eusebius. Eva, Eve, Evelia, Evelyn, Ezekiel, Ezekiel, Finn.